En este vídeo que traemos hoy vamos a presentar algunos materiales que por su extensión pues, nos parecían un poco cortos para hacer un vídeo concreto de cada uno de ellos como lo hemos hecho anteriormente y entonces hemos decidido juntarlos todos en este vídeo. Vamos a empezar presentando un par de materiales que facilitan la subitización. El primero de ellos será el rekenrek. Bueno, ahora he pasado a ser una mujer sin cabeza para enseñaros un poco el rekenrek. Eh, como creo que ya os hemos dicho en algún vídeo anterior, el Rekkenrek no es un abaco puesto que no tiene en cuenta el valor posicional de las cifras o no tiene en cuenta que cada una de estas varillas representa un orden de unidades distinto. Eh, el Rekkenrek es un elemento que eh, permite subitizar fácilmente puesto que tiene cinco cuentas de dos colores distintos que pueden representar algo así como nuestras manos. ¿Qué actividades se puede hacer con el Rec en Rec? Pues aparte de la representación de números, por ejemplo, voy a trabajar con las varillas de arriba para, bueno pues porque son las que tengo más accesibles, ¿vale? Eh, pues aparte de la representación de números, este sería el número 3 o este serían todas las rojas y dos de las blancas, pues son 5 y 2, 7 También se pueden hacer actividades del tipo, pues voy a poner esto aquí y voy a preguntar cuántas cuentas estoy tapando con la mano pues dado que solo tengo una roja, las que me faltan son cuatro y puedo comprobarlo. La fase de validación de las tareas pues, es fácilmente realizable. Os recuerdo que si lo que queréis es un material similar para hacer operaciones, entonces sí tendréis que recurrir al abaco. Ahora os voy a enseñar las regletas de ervinier lebert y vamos a hacer alguna operación con ellas. Estas son las regletas de Vinier Lebert, voy a enseñaros así un poco... Cómo funcionan, como veis, es fácilmente reconocible el número que representan debido a la configuración espacial que tienen. Al final, esto de trabajar con puntitos de esta forma nos recuerda un poco a cómo lo hacíamos o a cómo trabajamos cuando tenemos un dado. Lo que pasa que aquí, bueno, pues, más que la configuración de los puntos, nos fijamos en la forma que tiene la regleta en sí. Voy a colocar aquí los números. Bueno, voy a llegar hasta el 8 porque ahora mismo no tengo más espacio. Pero bueno, sabéis que aquí hay hasta el 10. Con estas regletas, pues aparte de reconocer la cantidad que tenemos representada por la propia regleta y asociar quizá un poco la cantidad y, y el número, pues lo que podemos hacer también es realizar pequeñas operaciones básicas de suma y de recta. Voy a hacer, por ejemplo, la operación... Pues 5 más 3, ¿de acuerdo? Voy a coger una regleta que representa el 5 y una regleta que representa al 3. Y como podéis comprobar, puedo colocarlas de tal forma que al final puedo compararlas con una regleta que ya conozco, que en este caso es esta, que es la regleta del 8. Otra forma que puedo hacer es acabar contando el número de puntitos que tengo en la regleta. Con esto también puedo realizar operaciones de recta, pues por ejemplo voy a realizar el 10 menos 4. 10 menos 4, pues en lugar de sumar y añadir la regleta como hacíamos en la suma, ahora lo que hago es colocarla encima y ver cuál es la regleta que me falta en el hueco. Y como podéis comprobar, bueno, pues como ya sabemos, la que me falta es la del 6, por tanto el resultado de la operación es 6. Con este tipo de regletas, con estas en concreto, con esta marca de, de regletas del Vinier Levert, otra de las formas que podemos hacer la operación de la recta es directamente colocar la regleta dada la vuelta. Como veis, pues el resultado de la recta 10-4 es 6. Digo que es con este tipo de regletas porque hay otras que lo que tienen son agujeritos. Entonces si lo que coloco encima son agujeros, al final esto no me sirve de nada porque no estoy tapando nada. Un material muy habitual para trabajar en el aula son los dominós. El dominó que presentamos a continuación lo que hace es asociar conjuntos equipotentes. En este momento voy a presentaros este dominó que es el que tengo un poco más a mano pero quiero recalcar que también hay otros dominó en los que no solo se trabaja eh, el conjunto como cantidad y que se hace al final por comparación directa, sino que también se asocia la grafía del número con la cantidad que representa y a lo mejor es un poco más rico. En este caso en concreto, pues dos piezas se colocan juntas siempre y cuando el número de agujeros de una de las piezas recaiga perfectamente en la representación espacial del conjunto, la representación gráfica del conjunto que tenemos. En la otra pieza. Por ejemplo, aquí tenemos tres pájaros y tres agujeros. Luego puedo colocar estas dos piezas juntas. Voy a buscar, por ejemplo, ahora una que pueda colocar aquí. Tengo seis mariquitas y voy a colocar una pieza que tenga seis agujeros. Y así sucesivamente. Si habéis hecho bien los deberes que se os han mandado y habréis visto algún vídeo sobre un abaco vertical de 20 cuentas. Ahora vamos a presentar algún otro tipo de abaco. Vamos a empezar con un abaco abierto, vertical. Esto que tenemos aquí montado es el abaco vertical del que os estaba hablando. Como podéis comprobar, bueno, pues tiene tantas varillas, bueno, tiene unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar. Vamos de aquí a aquí porque vosotras lo estaréis viendo en ese sentido, en esa orientación. Para mí es un poco raro, pero bueno. <risa> eh, el funcionamiento de este abaco es prácticamente igual que el del abaco vertical cerrado que os enseñamos en el vídeo largo, entonces lo que voy a hacer es un poco un ejemplo de representación de números y sobre todo incidir en que este abaco nos permite trabajar en distintas bases Cuando si habéis visto el vídeo de sistema de numeración decimal sabréis de lo que estoy hablando voy a representar el número 423 y mmm, para facilitarlo quizá lo que voy a hacer es colocar eh, las piezas del mismo color en el mismo orden de unidades para que así no haya conflictos, ¿de acuerdo? Represento las unidades, que son tres. Ahora voy a representar las decenas con el color rosa. Si alguien me viera, pues diría que rosa y rojo no pegan, pero el rosa pega con todo, lo siento. Y las centenas, que son cuatro. Entonces aquí tenemos representado el número 423. Otro abaco que seguro que estáis un poco más acostumbradas a ver es el abaco horizontal. De hecho, si paseáis por algún centro comercial o por alguna gran superficie, a lo mejor incluso encontráis alguno. El abaco horizontal, que podréis ver en alguno de estos dos sitios, eh, tiene 10 cuentas por cada una de sus varillas y eh, la dificultad que tiene es que no es tan evidente ver la llevada como ocurría con el abaco vertical. Teniendo en cuenta esa dificultad, el resto de operaciones se puede hacer prácticamente de la misma forma que hicimos en el abaco vertical. La principal diferencia es que en el abaco vertical los órdenes de unidades iban de derecha a izquierda y en el abaco horizontal podemos encontrarlos de arriba abajo o de abajo arriba. Sería recomendable que si trabajamos con un abaco horizontal lo indicáramos. Otro abaco que quizás os encontráis en algún sitio es el abaco japonés o soroban. Este abaco es un poco extraño porque presenta como dos tipos de cuentas distintas, las que se encuentran en la parte superior y las que se encuentran en la parte inferior. Vamos a ver cómo se trabaja con él. En el sorobán, de la misma forma que en los abacos verticales, el tener en cuenta las cuentas era cuando tocaban la base, aquí las cuentas se cuentan cuando están pegadas a esta línea horizontal del centro. Bueno, no es el centro, pero me estáis entendiendo. Eh, ¿Cómo represento los números? Importante, atenta El número 1 Pues lo represento subiendo una cuenta aquí El número 2 El número 3 El número 4 Y ahora llega el problema ¿Cómo represento el número 5? Pues para eso utilizo esta cuentecita de aquí arriba El número 5 será bajar esa cuenta de arriba Y no considerar ninguna de estas Esta cuenta vale 5 ¿Cómo sigo? Pues voy a representar el 6 el 6 será 5 de arriba y una de la de abajo. El 7, el 8, el 9 y el 10 pues ya es venirme aquí y representar una decena. Con esto, pues por ejemplo, voy a representaros el número 572. Entonces, en las unidades voy a considerar 2. En las decenas tengo que considerar el 7, luego tengo que considerar 5. Y dos, tened en cuenta, veis, que esto no es igual. Aquí, la, la cuenta que representa 5 no está tocando la barra del centro. Y aquí sí, esto es un 2 y esto es un 7. Y luego tengo el 500, que es bajar la cuenta del 5 y no considerar ninguna de las cuentas que tengo abajo. Estaréis pensando que este abaco resulta muy complicado. Bueno, quizás de entrada, al no representar la cantidad con cuentas, como ocurría con los anteriores, pues sí puede chocar un poco y dificultar el trabajo con él pero una vez se adquiere una comprensión un poco avanzada de cómo funciona eh, permite hacer operaciones de manera súper rápida como ya sabéis en youtube hay vídeos de todo y entre otras cosas hay vídeos de personas utilizando este abaco y vais a alucinar con la facilidad que tienen de realizar operaciones con él otro abaco muy similar al soroban es el abaco chino que la principal diferencia que tiene con el que acabamos de ver es que en la parte superior tiene dos cuentas. Estas dos cuentas siguen teniendo el mismo valor que tenían en el Sorban, que es 5. Un material que seguro que habéis visto en algún cole, si habéis tenido la ocasión de, de visitar alguno de ellos, son los cubos encajables o lo que nosotros conocemos como cubos multilink. Estos cubos permiten, además de trabajar la lógica con ellos realizando clasificaciones o selecciones por color, es trabajar el conteo, así como operaciones como la suma o la recta. Cuando lleguemos al área de estadística, veréis que estos cubos también pueden servirnos para representar diagramas de barra. Bueno, estos son los cubos encajables de los que estaba hablando y como podéis ver, bueno, pues sirven para representar cantidades. Este es el 4, este es el 2. De hecho, podemos considerar hasta incluso si quisiéramos un abaco, en el que aquí se representa el número 24, o una representación gráfica de datos recogidos en el que hay seis observaciones de un valor concreto. También, que es lo que nos interesa ahora, pues podemos realizar operaciones, ¿verdad? Porque si yo considero 2 más 2, pues puedo decir que el resultado es 1, 2, 3 y 4. Y si tengo 4 y otros 4, pues cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También podría hacer una resta si yo... Tengo 8 y le quiero quitar 3, pues lo que hago es directamente desencajar 3 cubos. 1, 2 y 3. Y entonces tendría pues 1, 2, 3, 4 y 5. Otra forma, quizá vuestro alumnado lo resuelve tal que así. Que es, tengo 8 y voy a quitar 3, entonces tendré 7, 6, 5, que no por contar dos veces lo está haciendo peor o mejor, simplemente es una forma distinta de resolución. Con este material también es posible hacer multiplicaciones, ya lo tengo preparado para no perder tiempo en el vídeo. Eh, voy a hacer la operación 5x3, bueno, tengo 5 piezas 3 veces y entonces como veis pues al final lo que obtengo es un, re un rectángulo de 5x3 y el área de ese rectángulo son todos los cuadraditos que tengo dentro de él, que al final pues como ya sabéis son 15. También es posible realizar divisiones. Como podéis comprobar, bueno, pues aquí tengo 15, si queréis contarla, pues daráis ahí el vídeo y os ponéis a contar. Y voy a dividir 15 entre 4. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado será el resultado de quitar 4, 4, 4, ya no puedo seguir quitando 4, luego mi cociente es 3, y el resto también es tres. La división que hemos hecho antes era una división medida y ahora vamos a hacer una división partitiva. Es decir, voy a considerar cuatro grupos y voy a ver cuántas piezas me salen dentro de cada uno de los grupos. Voy a empezar, ¿de acuerdo? Primer grupo. Segundo grupo. Están duras, ¿eh? Tercer grupo. Y cuarto grupo. Y ahora voy colocando piezas en cada uno de los grupos. Ya no, no tengo cuatro piezas, solo tengo tres, luego no puedo seguir repartiendo. Veo que en cada uno de los grupos tengo tres piezas, ese es mi cociente y el resto pues, son las piezas que me han quedado sin dividir. A continuación vamos a presentar otro material que se llama balanza numérica. Bueno, como sabéis, una balanza ya la conocéis. Pero en este caso, en cada uno de sus brazos pues encontramos 10 números y unas piececitas para colocar los pesos en cada uno de estos números. Esta es nuestra balanza numérica. Como veis, aquí tenéis los números representados, como ya os he dicho, y estas son las piezas para colocar estas pesas de aquí. Bueno, si veis la pesa, no sé si se aprecia en cámara. No se aprecia en cámara. Aquí abajo pone 10 gramos, ¿vale? Todas, la, todas las pesas pesan lo mismo para que al final lo que influya sea la distancia al centro y no lo que coloquemos en cada una de, la, de los huequecitos preparados para eso, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta balanza? Pues puedo hablar un poco de la descomposición de los números. ¿Cómo? Pues mirad, si yo coloco el 7, yo el 7 lo puedo representar, lo puedo descomponer como 2 más 5. Y veis, la balanza automáticamente se equilibra. También podemos decir que 7, si nos encontramos la balanza así, pues que 7 menos 2 es, voy a comprobar cuánto es el resultado de esa recta. ¿Cómo? Pues voy a ver si es 3. Si fuese 3 la balanza se me equilibraría, si fuese 6 la balanza también se me equilibraría pero ahora mismo no lo hace, entonces si lo coloco en el lugar correcto al final tengo el resultado de esa resta. como veis en algún momento llegará a encontrar el equilibrio. Otro posible uso que le podemos dar a la balanza es el de conocer los resultados de productos porque ¿sabéis cuánto es 3 por 5 pues yo voy a coger el 5 el y voy a colocar tres piezas tres piezas en el 5. Y ahora tengo que ver en qué momento se va a equilibrar. Al final esto es la definición de multiplicación por suma sucesiva, 5 más 5 más 5. Y bueno, como ya sabemos el resultado, vale, voy a hacerlo rápido. Y veis que se acaba equilibrando. Este material, como veis, es muy visual, a vosotras suele gustaros mucho y puede ser de gran utilidad en un aula de educación infantil. Otro ejemplo de balanza numérica que tenemos es esta que os presento aquí. En este caso, en lugar de encontrar el equilibrio de la balanza debido a la distancia desde el centro, esta balanza lo encuentra por los pesos que tenemos, no sé si seréis capaces de verlo, en las piezas. Entonces tenemos piezas que representan cada uno de los números. ¿Y qué podemos hacer? Pues prácticamente... Lo mismo que antes, ahora voy a hacer la suma 5 más 3, que todo el mundo sabe que es 8, y... pero no voy a poner 8, voy a poner 6 y 2, y la balanza deberá equilibrarse. Esta balanza encuentra el inconveniente de que lo que hemos hecho anteriormente para el producto solo podría hacerse si tuviéramos muchas piezas repetidas de un mismo número. Y no es el caso como podéis ver en la caja. Entonces, bueno, pues quizá la otra permite eso y esta pues tiene ese problemilla. Además de todo esto, también existen materiales que aunque no están diseñados especialmente para el trabajo de la aritmética en el aula, pues nosotros como docentes podemos incluirlos. Ya he dicho anteriormente el tema del dominó. Y también, pues, quizás, por ejemplo, se os viene a la cabeza el trabajo con el bingo, que es una de las cosas a las que más se recurre. Aquí os voy a enseñar un ejemplo de bingo que es un poco distinto porque trabaja la equipotencia de conjuntos y las distintas representaciones de números. Este es el bingo del que os hablaba antes, que, bueno, está comprado en una tienda en la que se suele comprar mucho material docente. Seguro que la conocéis, no vamos a dar nombre ni vamos a hacer publicidad, pero no es necesario. <ríe> eh, Como podéis comprobar, bueno, pues cada persona tendrá un cartón con un número y tenemos distintas representaciones de ese número. Yo le veo un fallo y es que al final solo trabajamos con un número. Podríamos generar uno nosotras y que hubiese representaciones distintas de distintos números. Y así, pues, el bingo sería un poquito más rico. ¿Cómo funciona? Pues fácil: cada persona tiene un cartón y vamos sacando piezas de aquí. Pues el 2, con plátanos. O el 6. Con limones, va a dar la casualidad de que los voy a sacar todos con representación pictórica, ¿veis? Porque, mmm, cosas del directo, el 3 de limones y ahora voy a sacar, pues por ejemplo, un 1 en cuanto ahora. Y así iremos rellenando los cartones y el que acabe antes, pues es quien gana también es muy habitual encontrar en aulas distintos tipos de dados pues algunos con representaciones con puntos de las cantidades, otros en los que en lugar de puntos utilizamos la grafía de ese número o cualquier dado que os podáis imaginar. Otro ejemplo de material que seguro que si habéis estado en algún cole habéis visto por allí son los dados. Existen distintos tipos de dados por ejemplo este que encontramos aquí en el que la cantidad que se representa pues está dibujada con puntitos o por ejemplo este de aquí. ...que la cantidad pues, directamente se representa con la grafía del número. Por último, también existen materiales que podemos utilizar para trabajar el sistema de numeración decimal. Lo más habitual es encontrar, pues como ya os dijimos creo en el vídeo del sistema de numeración decimal... ...garbanzos metidos en bolsitas o lentejas o granitos de arroz... ...pero además también podemos encontrar palillos que se cojan con gomas. Es muy habitual encontrar palillos de este tipo o depresores o incluso los propios palillos de cocina... Que se van agrupando de 10 en 10 para representar pues, las decenas, las centenas y cualquier orden de unidad que os podáis imaginar. Y estos son todos los materiales y recursos que vamos a recoger en el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. En cualquier duda que tengáis, como siempre, pues estamos disponibles por los canales habituales o incluso en los comentarios del vídeo.